Nuestro amigo José Luis, ya lo sabe. En la restauración, a tres esquinas y media del ayuntamiento. Entonces, alcalde, usted pasa todos los días por ahí. Usted vive aquí ahora, usted no es un funcionario de la capital. ¿Cómo puede pasar por ahí y ver eso y no hacer un llamado a la atención a más soluciones? ¿Cómo que ornato? Pero para eso se le paga esos cuartos móvil soluciones. Tiene que estar cagando los camiones. Tiene que usar su autoridad para que eso no pueda pasar. Y resolver esos problemas internos que tienen paralizada esta ciudad. Nosotros no podemos seguir esperando. Porque un grupo de manganzones no le dan la gasolina, no le dan aquello, no le, han chufo, no le dan los otro. Nosotros no podemos seguir parados por eso. con un conjunto de pendejos teorizando en su, en su escritorio. Yo tenía un amigo una vez que se llamaba José Sánchez. No se trabaja ahí en el ayuntamiento. Tal vez puede ir y rescate a esta persona. Que tenía autoridad alguna vez. Y el al alcalde. llamó a Movil Soluciones que mañana tiene que pasar con su basura. Eso es el centro de la ciudad. En Restauración con el Carmen. ¿eh? Buenas noches. Eso no puede seguir pasando. Con la calle La Cruz. Restauración con la calle de La Cruz. Eso no puede seguir pasando. Porque es un pobre. Ese hombre... Ojalá muchos fueran como él. Se levanta a las 5 de la mañana y con los dedos llenos de callo, pelando coco, ha hecho a sus hijos, a su familia, ya ha levantado, trabajando. ¡Uy, no le van a recoger la basura! ¿Por qué? La verdad es que no tiene que ver cosas. Buenas noches. Sí, dígame, dama. Tiene que colocarse, mi amor. Tiene que colocarte, mi amor, en un lugar donde se escuche mejor, porque no hay señal casi. Ok. Sí, me ahora recogen. sí, dígame mi vida. Ah, ¿y sí, qué tenemos problemas? Se me 15, si no 15 días que no pasa, en vista al valle de la calle 2. 15 días que no recoge la basura en la calle 2. Que... Está... Bueno, porque a mí me gusta hablar con la prueba. Usted hace así ahora, sale afuera, le toma un videito a su basura y me la manda. Que me la pueden mandar de los lugares que sé y yo la pongo ahí porque yo no tengo compromiso con nadie. Ok. ¿Cómo no? Muchas ah, estamos su orden. Buenas noches, dígame usted. No, como lo hizo con el pueblo. Eso es lo que yo, es lo que yo he hecho toda la vida. Y no soy como muchos, que toma una publicidad, cállate la boca. Muerto de hambre, no, yo no soy así. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Yo tengo amigos, el amigo que me quiera saludar, que me llame, y no que vaya al carajo. Buenas noches, que sea funcionario, vaya a la, a la misma... Dígame. Dígame, dígame, le escucho, dígame. Pero que se quiere, ¿qué es lo que pasa? Se quiere, se está dejando desde el medio, que es una compañía que le hacen con como yo, no Movisoluciones, que reclame, que no está pasando, o ese contrato es para atrás, porque se está dando un y el pobre no de solo, entonces tú me vas cayendo en la que va de... No me cumple, no me cumple, no Movisoluciones. Y hago así, oye, jueves, miércoles 9 de septiembre. Quiero el lunes una reunión con ustedes a las 10 de la mañana en los salones de actos con los gerentes, propietarios, accionistas y directivos de Soluciones. Si no me recogen con efectividad la basura, no están cumpliendo con una de las cláusulas del contrato. Se van ustedes, no importa que sean los ricelos los San Diablo, los quien sea. Se van y traen una compañía efectiva. Porque en definitiva, lo que tenemos aquí es un grupo de camiones viejos. El mismo sistema. Yo, yo mostré uno que en dado en Movisoluciones, ahí en la organización Olimpia. ¿Eh? que está cumpliendo deficientemente la recogida del servicio de basura. Pues no podemos estar en eso, ¿para qué le pagamos 5 millones y medio? Seguir todo como están. No. No, no, no se puede eso. Yo voy a una gestión y no le cubro una falta a un hermano mío que salga de ahí. Pero ese es la vaina de la política, por eso yo no podía ser político. Lo entendí ahora en esta coyuntura, en este momento. Yo tenía que serlo para durar poco, pero aunque me dieron que prestarlo como Juan Boco, o pasara como, como pasó como Fernando Allende en Chile y demás, pero marcar una huella. Buenas noches, dígame. Buenas noches, si Sí, bájate el volumen del televisor, hermano, para poder aprovechar tu llamada. Que no me haga aquí repetición, por favor. Sí, dígame. Doctor, la Un placer, doctor, dígame. ¿Cómo está? Bien, Yo, es vital, Yo creo que las autoridades de salud y del mismo gobierno están equivocados sobre el coronavirus porque ellos creen que solo se pega de noche. Tú vas a con Madoni lleno de día, tú vas con la bodega lleno de día, donde a toda parte la gente uno encima de otros y sin mascarilla. Entonces, vienen a tener la respiración en la noche solamente. Entonces, ¿será que ellos creen que no es de noche que se pega? Entonces sería bueno preguntarle también, doctor, porque ahora surge un... Gracias por llamarnos de allá un gran colaborador de este espacio, doctor Polanco. Qué bueno que usted llamó. Un placer. Entonces sería bueno preguntarse también. Y es que de noche ellos no salen por los negocios que era libertad, la policía. No pasan por la Santa Ana. No pasan por qué, yo que 33. No pasan por Moya, que sé yo cuánto. Y las fiestas que hay de noche. A cuatro cuadras de la policía. Y no pasan por ahí para cerrar eso. ¿Tú sabes qué hace falta aquí? Que era medio arbitrario. Un coronel como, un teniente coronel como Giovanni Sierra dijo que en paz descanse, hermano de, de coronel Sierra, tenía pantalones. Me tiene fiesta alborotado y los vecinos se están quejando en, de la vaina del Lufero. Fue allá y lo cerró, aunque lo abrieron al poco tiempo, pero fue y se lo cerró al dueño. Que tiene autoridad. Si tú tiene autoridad y no te lo usa, o sea, vaya de ahí, te lo para eso. Buenas noches, dígame. Buenas. Sí, dígame. Buenas. Dígame, dame. Exacto. Buenas noches. si oficio iba todos los días a la 8 allá al canal, con un gatito muerto. ¿Qué lo que le está pasando ese puerto en vía? ¿Quién no puede trabajar que se vaya y que venga que un... otro? Puede decirlo todo sin falta, porque yo no permito que le falten a nadie. Bueno, quiero utilizar este programa para utilizar términos despectivos con gente que merece el respeto, que lo único que yo le exijo es que trabaje. Más nada. Podemos decirlo todo, pero con respeto. Buenas noches, dígame usted. Sí, buenas ah, tardes. Sí. Que no, no sé cómo, si sí, yo por lo menos. Y tú eres un jefe ahí en el ayuntamiento, no es que te ponga un oso, pero tú no puedes dejar que llevarla así, por así. que ellos te dijeron? Que hay un millón, cien mil pesos, comienza con eso, cuando termine eso, y sigue, y eso a una red, una cosa extraordinaria para todos. Entonces, es... Eh que hablaba de la, de la autoridad recuérdense lo que le dijo el coronel que no subían para arriba porque tiraban piedras y esa son de un militar decirle le tapar una radio no eso no es verdad porque usted es un militar que tiene que a la respetar usted no puede estar debajo de un tigre no no pero ellos fueron y lo sacaron y lo atendieron wow. es, pues pues está bien, gracias a ti vamos a cumplir con unos compromisos de publicidad y luego de ese compromiso de publicidad vengo ahí tengo yo déjame ver 33, 34, 35, 37, 38 denuncias más. Vamos a ponerle, señor director, ya yo voy a hablar menos porque me desahogé. Ya yo me siento bien, ya yo estoy tranquilo. Buenas noches, dígame usted. Sí, dígame. Buenas noches. Sí, dígame. Eh, eh, digo, pero, sí, le escucho, señora, dígame. No, mira, le yo... escucho, señora. Pero bájale un poquito de volumen a tu televisor, mi amor, para aprovechar tu llamada, por favor. Bájale un poquito el volumen en tu televisor para yo aprovechar al máximo tu llamada, mi vida. ¿Quién es que me habla, por favor? Usted llamó a Pitágora, mi vida. No se me asuste, ¿qué Pitágora que le está hablando? Dígame. ¿A ti, Pitágora? Sí, le habla a Pitágora, dígame. Ah, mira que yo le dé la cuestión en Telenor. Ah, para la ayuda de la jovencita. De la <risa> noche. <risa> <risa> eso para ti. Mañana yo paso para a recoger la, eso. Eh, una ah, muy bien. Poquitos? No se preocupe, que eh, usted es como la, la señora que dio de lo que tenía y dio más que todo. Y gracias a usted llegaron más ayudas que las ya le sí, a él. él. Ellos se lo va a entregar, él lo iba a entregar al sereno. Hay que la a ella en la noche. Muy bien, yo mañana paso por allá a buscarlo, mi amor. Gracias. Que Dios te bendiga. beso y abrazo por colaborar ah, por con este bien, programa. Por la mañana, que tenga gran amparo, díganlo. Muy bien, gracias, mi amor. ¿eh? Okay, okay. Sí que cuando yo cojo cuerda, la voz se me transforma, hasta se me va un poco. Vamos entonces, señor director, a cumplir con unos compromisos de publicidad.